Un doctorado desde 1900, eh, en 1993 en Sociología del Derecho por eh, la Universidad de la Sorbona eh, es. Eh, eh, Además, eh, tiene una distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el 95 en el área de Ciencias Sociales. Ha sido profesor del posgrado de Derecho desde 1996, así como investigador con definitividad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es asimismo también miembro del, del Sistema Nacional de Investigadores. Eh, ha sido profesor visitante en los departamentos de Sociología del West Virginia State College en Estados Unidos durante el 2000, en el Laboratorio de Antropología Jurídica de París, eh, de eh, París 1, Panteón Sorbonne, eh, y asimismo también en eh, la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa en Canadá en, en enero del 2010. Es coordinador general de la revista Hechos y Derechos, revista electrónica de opinión académica, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, desde agosto del de 2010. Tiene diversas publicaciones y libros editados mayormente por eh, Jurídicas de la UNAM, pero también me parece que por eh, eh, el Derecho Nayarit, los sistemas jurídicos indígenas en Nayarit, Constitución y Derechos Indígenas, el Estado, los indígenas y el Derecho, eh, Derecho Indígena, Tercera Edición, en enciclopedia jurídica mexicana los derechos están hechos principios de actuación para jueces en derecho intercultural la construcción del derecho métodos y técnicas de investigación y enseñanza eh, sobra además decir pues que desde su regreso de la universidad de, de sorbona en parís eh, justamente cuando mi padre todavía fungía como investigador en jurídicas eh, fue muy grande la llegada de eh, eh, el doctor Jorge Alberto González Galván al Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, ellos dos pues compartieron muchos proyectos, eh, realizaron muchos eh, seminarios de, in, eh, seminarios iniciales con el doctor Diego Iturralde, eh, por allá antes de, eh, en los años de 1991, antes de las primeras eh, pues, eh, insumos de lo que fue eh, el inicio de, la, de las discusiones y los debates de los de derechos eh, humanos de los pueblos indígenas en México, que como ustedes recordarán, pues tuvo como el principio un gran movimiento social, que fue la campaña continental de 500 años de resistencia, y posteriormente las luchas que se hicieron y gestas eh, sobre la ratificación del Convenio 169 de la OIT, la adición al artículo 4 y posteriormente... Eh, el artículo segundo constitucional, junto con la rebelión zapatista. En fin, eh, sería muy largo contar todas las anécdotas y todos los viajes y además eh, eh, interesantes eh, reflexiones que a lo largo de muchos años hemos compartido con, con el doctor. Están aquí frente con uno de los pioneros justamente de la sociología del, eh, del derecho, eh, particularmente... Eh, eh, eh, eh, trabajando los temas de derecho indígena en México, porque sabemos que la sociología del derecho eh, mexicano pues, eh, tiene una larga data, pero sin embargo la sociología del derecho enfocada sobre pueblos indígenas, pues hasta recién, en los años 90, comenzó a gestarse eh, de una forma mucho más eh, eh, sistemática, eh, pues a raíz de todos estos eh, iniciales trabajos del doctor Estabencago, que ustedes recordarán. Eh, creó un gran grupo de trabajo en el Colegio de México a, hacia fines de los años 80, junto con el trabajo del doctor Diego Fibo Batalla, que desde los años 70 y 80 comenzó fuertemente a, a crear una conciencia, no solo en la antropología, sino también a ser gestor de grandes movimientos eh, sociales en conjunto con muchos eh, eh, movimientos sociales que comenzaron con los movimientos de profesores en la región Tarahumara y de ahí con toda una serie de gestas eh, de los eh, propios pueblos eh, indígenas en México. Eh, sin más, yo le doy el uso de la palabra al doctor González Galván eh, agradeciéndole su eh, participación en este seminario y además pues, porque eh, dado el tiempo... Eh, vamos a tratar de, de priorizar pues, eh, que él pueda compartir y debatir con ustedes muchas de las ideas, eh, eh, sobre todo eh, sí. argumentos eh, nuevos y novedosos que viene trabajando el doctor en sus investigaciones en los últimos años. Bienvenido. Gracias. Gracias Carlos, gracias a Claudia, gracias a los organizadores del seminario por, de hecho, organizar este seminario con este tema. Eh, que ha sido en, en términos generales, en perspectiva histórica es pues, un tema inédito tanto en la, en la universidad o al menos en mi área, en el campo del derecho y que no se deje discutir eh, porque sea a nivel internacional o nacional eh, en este tema nadie tiene como que el manual ¿no? nadie tiene así como que los pasos a seguir para que nos dé eh, rumbo de cómo hacerlo tenemos que construirlo eh, tenemos que discutirlo y tenemos que tomar decisiones eh, yo voy a dedicar esta exposición pues, al doctor José Emilio Rolando Ordóñez y Fuentes eh, quien eh, ha sido, es y será alguien que, que este tema precisamente en México y en particular en el ámbito del derecho lo, lo como se dice ahora, lo posicionó ¿saben? Este, y eh, con el cual me, me, me tocó este, compartir eh, parte de estas discusiones y continuarlas ahora con, con su hijo, ¿no? con Carlos, porque, repito, este tema eh, no, no termina. Eh, el tema que me, a mí me pidieron, y por lo mismo yo voy a olvidar cosas, a lo que ustedes, por inquietud personal o por, por considerar que que se debió haber explicado, pues en, en, la, en la parte de preguntas y respuestas lo, me lo pueden hacer ver, me lo pueden comentar o, pueden, eh, o sea, comentar o preguntar. Eh, me refiero a que el tema que yo acepté exponer fue el de retos del constitucionalismo intercultural. Es decir, yo no voy a entrar a historia, yo no voy a entrar a teoría, yo voy a entrar a, a lo que me han pedido aquí, al futuro, a lo que debe hacerse. Entonces, repito, si alguien quiere hablar, que hable de historia, que hablen de teoría, pues me lo pregunta a, a, a, en su caso por las necesidades que cada quien tenga, que lo puede hacer con toda libertad. Eh, yo, en ese sentido, eh, si me permite la expresión, yo tomé el toro por los cuernos de este tema, es decir, cuáles serían esos retos. Eh, y yo voy a proponer cinco. No porque sean los únicos y no, no, no, no, no. Eh, por supuesto hay más, pues, que la reflexión aguante o el cuerpo aguante, ¿no? O quiera. Este, y dependiendo donde esté uno situado ideológicamente y por su disciplina, eh, pueda considerar que hay muchos más de los bienvenidos, ¿verdad? Eh, los cinco que yo tengo son los siguientes. Primero, el primer reto es consolidar al individuo indígena como sujeto de derechos. Eh, la pregunta es eh, cómo. Desde mi punto de vista, este reto se puede consolidar expidiendo eh, unas. aparte el reconocimiento, ya dijimos que eso ya lo doy por hecho que aquí ya se ha discutido, este, incluso si existe o no. Eh, pero yo doy por hecho que sí, al menos esa es mi postura, por lo, por lo tanto, repito, eh, el reto sería cómo consolidar a ese sujeto de derechos, individualmente hablando, eh, eh, ahora. Eh, y, y, y, y lo que propongo es que eh, se expida una cédula de identidad indígena. En todos los países, y no sé si aquí hay extranjeros, pero en la mayor parte de los países del mundo, eh, desde el nacimiento de una persona no estoy hablando del acta de nacimiento estoy hablando de un documento oficial que una persona tiene desde su nacimiento eh, que lo identifica como parte del país en el que vive en México no lo tenemos, increíblemente se inició en el, en, el, en, el, en el sexenio del Calderón el proceso por los niños, empezando por los niños pero por la desconfianza en el, en el mismo gobierno ese, ese proceso no, no, no, no se concluyó, eh, pero, pero ahí está, y debe hacerse desde mi punto de vista, que no solo los indígenas en este caso, ¿no? es decir, eh, yo por ser ser humano, que nací en un país como este, desde mi nacimiento tenga una identificación, que pueda cargar en cualquier lugar, y que me identifique, en este caso, como mexicano. Eh, por el reconocimiento y la identidad de sujeto de derechos que el tema que estoy exponiendo, me parece a mí que nada impide que se explicite que soy indígena, que se explicite a qué etnia pertenezco. Esto hasta no hace mucho podría considerarse, o se pudo haber considerado, o algunos podrán considerar ahora, que eso sea un estigma, que eso más bien va a ser sujeto a discriminación. Yo creo que no, al contrario. Yo creo que precisamente los que hemos propugnado por visibilizar al indígena, ahora que tenemos la posibilidad de explicitarlo, de visibilizarlo, pues yo no entiendo por qué se, se haya oposición a eso. Eh, y sobre todo porque el litigio para un indígena y reclamar sus derechos en las instancias gubernamentales, cualquiera que éstas sean educativas, judiciales, donde sea, en la aplicación del principio de prescripción de que basta con que yo me asuma como indígena, eh, no es tan automático. Les preguntaría a ustedes, por ejemplo, que lo sean y cuando van a solicitar becas. Tienes que acreditar, te piden otras cosas, no más porque llegas y dices, soy indígena. Entonces, en ese sentido, repito, eh, ese litigio se puede evitar diciendo, aquí está mi género. Ya de hecho, en este país, eh, la primera acta de nacimiento bilingüe se hizo en Chihuahua, El, eh, por, por, por la misma por decisión estatal, eh, es decir, me refiero a la entidad federativa, y ya Cdi es decir, la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene un programa que ya lo hizo nacional, y ya eh, buena parte de los estados se expide, eh, o se debe expedir la... Acta, el acta de nacimiento bilingüe, bueno, Entonces ya eso también me parece a mí refuerza mucho esto que acabo de decir al principio, que no es estigma establecer que alguien es indígena al contrario, un motivo de orgullo y de respeto para poder garantizar sus derechos, con base en que el principio de tu autoascripción, establecido en el mismo convenio 169, y desde mi nacimiento tenga de de identificación del grupo soy yo? Pensé que era mi No, no, está bien, ¿eh? Digo, Snowden me dijo que no están grabando desde arriba, entonces no Que nos graben desde aquí, ya lo eres. Eh? Este. <ríe> um, cuando, cuando hablo de con base en que se haya volado aquí. Pues me, estoy, me estoy obviando ¿qué fundamento jurídico eso que quiere es lo que quieres decir, que se haga, ¿dónde está? pues esa es ese, la aplicación del principio de transcripción establecido en el convenio 169 y en el artículo 2 de la constitución entonces pues este es el primer reto consolidar al individuo indígena como un sujeto de derechos desde su nacimiento eh, y repito eh, esto dicho sea el paso, es decir no solo el indígena, sino cualquier ciudadano mexicano, no tiene una cédula de identidad que, por ejemplo, los niños, hasta que no tienen 18 años, andamos con nuestra credencial de lector y que podemos identificarnos, pero fuera de eso, díganme ustedes cuál es la oficial, su, su credencial de la escuela, si es que está estudiando, y si no, no hay nada. Entonces es una indefensión tremenda eh, no tener esa cédula de identidad. Yo sea de paso, ¿no? Desafortunadamente ahora, por ejemplo, para la identificación de cadáveres en las fosas clandestinas, ahí andan tratando de identificar a las personas, ¿sabes? ¿Tú? Su genética, ¿sabes? Cuando con una cédula de identidad se puede tener todos sus datos, obviamente voluntariamente aceptado, ¿eh? o sea, no un no impuesto aceptado, no es voluntario. El principio de transcripción es voluntario, no es obligatorio. En ahí donde existe la célula de identidad indígena, explícito que es, es indígena, es, es, es, es, es voluntario, no es obligatorio. Eh, está en Canadá, está en Bolivia, que es donde conozco. Entonces, igual aquí, eh, si yo quiero que mi cédula de identidad esté en mi ADN mi ADN, mi, mis eh, eh, eh, eh, eh, eh, biométricos, ¿no? del ojo la célula, Las células, eh, las digitales excelente. O sea, bueno, para mí, repito, porque debe ser voluntario, y que eh, eso en cualquier lugar donde esté se pueda, me pueda y pueda yo, ser identificado como sujeto de derechos, porque a fin de cuentas es un eh, El segundo reto es considerar al cuerpo, el primero fue al individuo indígena, en, en el segundo reto es consolidar al colectivo indígena como sujeto de derechos. Eh, ¿Cómo? Eh, remunicipalizando las divisiones políticas de las entidades federativas. Eh, Con base en qué? ¿Cuál es el fundamento jurídico? Pues es la aplicación del derecho a la libre determinación, tenida como autonomía municipal, aquellos pueblos, comunidades que se caracterizan, como la misma Constitución y pues, que repite lo que el convenio dice eh, que se identifican o se caracterizan por haber padecido un proceso histórico de conquista, eh, que ya existían antes de la creación de los estados nacionales, y preservan totalmente o parcialmente sus territorios y culturas. Este es un mandato constitucional del artículo 2, a las, a las legislaturas locales, que reformen sus constituciones y sus leyes reglamentarias. Para que el derecho a la libre determinación, en como día autonomía, con autonomía municipal, entiendo yo, este, lo hagan. Eh, hasta ahorita, es donde yo sé, eh, ninguna entidad federativa ha aplicado este precepto, y, y entonces ese, ese es el reto. Ese es el reto. O sea, eh, que también, eh, no solo a nivel individual, sino colectivo, el sujeto de derecho esté bien identificado. Eh, a falta de eso, por ejemplo, la reglamentación de o no de los procesos de eh, cuando se, se busca aplicar el derecho a la consulta a pueblos indígenas, díganme ustedes cómo vamos a poder identificar a las personas en lo individual que son indígenas de ese lugar, cómo vamos a poder identificar a las eh, comunidades o pueblos en sus territorios. Eh, eh, Explícitamente me refiero, es decir, con un reconocimiento formal que desde mi punto de vista tiene que ser a través de municipios indígenas. Eh, algunos de ustedes dirán: eh, Bueno, sabes, en Oaxaca ya desde hace mucho ya existe. Está bien, pero hay que verlo con ojos del siglo XXI, de la reforma constitucional de 2001. ¿Quieren seguir siendo esos municipios indígenas como están? Bueno, yo no. Hasta ahorita yo no he escuchado algún proceso en la misma Oaxaca que eh, se replantee eso, ¿no? al menos en, en función de la, de la nueva normatividad de 2001. Eh, repito, porque a falta de esa, de esa explicitación, digamos, del sujeto de derechos, eh, eh, como sujeto su derecho de derechos colectivos a los pueblos indígenas, sus derechos como repito, no solo el derecho a la consulta, el derecho a recibir el presupuesto para servicios públicos, díganme ustedes, el famoso tequio, mano de obra, seguir ahí, pues, el eh, Estado lavándose las manos porque ellos lo hacen solos? Eh, yo aquí mi postura sociológica es que, porque a veces suena romántico y decir, sí, es que esto los une y los identifica, bueno, ¿por qué no nos une y identifica también aquí en Coyoacán o en los en, en, en, en Polanco y en Las Lomas, donde cada todos hacemos tequio, ¿verdad?, para juntar nuestra basurita, que haya nuestra lucecita. No, no, que sean los pobres, que haya las comunidades que hagan sus cosas y servicios. Este, y el Estado, ¿cómo está ese dinero? Pues... ¿Quién sabe dónde? Entonces, repito, yo creo que eso hace visible eh, eh, que sus derechos sean, se puedan consolidar. Y otro debate, debate sobre el tema, ya repito, ustedes me van a ver otros, es que eh, cuando yo propongo esto, es decir, que el, el, el, el, el dinero público vaya a pueblos indígenas para que los servicios públicos se garanticen, eh, en algunas reuniones te ha dicho, no, es que eso va a corromper a las comunidades. Este, no, a ver, espérenme, que el, el, el dinero en sí no corrompe. Nos corrompemos nosotros las personas, ¿no? Seamos indígenas o no. Si hay personas honestas, seas indígena o no, que maneja el dinero público para hacer una calle, una escuela, agua potable y lo haces bien, además tienes derecho, porque es derecho, es dinero de todos. Entonces, este, repito, a este debate eh, y esta mi postura. El tercer, el tercer este, eh, reto que tenemos para ir consolidando el, el constitucionismo intercultural es consolidar el derecho al derecho propio. ¿Se entiende de, de los pueblos indígenas, verdad? A su jurisdicción, a su jurisdicción, a decir su derecho. como Aprobando leyes de justicia indígena, federal y locales, que reconozcan a las autoridades judiciales propias al interior de sus territorios, que establezcan sus competencias y su coordinación con las externas. Por un lado, y reformando las leyes orgánicas de los poderes judiciales, federal y locales, creando tribunales especializados en materia indígena, integrados con indígenas nombrados por sus propios pueblos y comunidades que conozcan sus idiomas y su propio sistema jurídico. Eh, eh, eh, si, si no lo están anotando, porque ver, habla más despacio, no sé qué, le voy a dejar a Carlos la, la copia, ¿eh? porque lo tengo por escrito, así que no, no se preocupen, más bien. Pongan atención y si hay dudas, comentarios, pues mejor anoten la pregunta de qué no les gustó, qué quieren que amplíe o qué quieren, qué están a favor, en contra, etcétera. Entonces les digo, bueno, esta parte, esta primera parte de, de lo que para mí es un reto, es algo que, que nos cambió la vida a, a los abogados en particular, digo, creo que todo, todos, ¿no? Pero en particular a los abogados. Ya lo dice en el, en, el, en el título del seminario, en el sentido de que por ahí está la palabra pluralismo jurídico. Eso, eso, es, eso es histórico, eso es teóricamente novedoso. ¿Por qué? Porque en mi campo eh, crecemos teóricamente, formalmente hablando, pensando en que en un territorio solo debe haber un derecho solo debe haber un sistema jurídico monismo jurídico ahora que a partir de 2001 al menos ¿verdad? nuestra constitución diga que hay sistemas normativos propios de los pueblos indígenas y que según el INADI somos son 68 entonces son 68 sistemas jurídicos indígenas más el que ya existía digamos no entonces bueno Teóricamente, entonces, en ese sentido, lo, lo que se ha tratado de explicar y, y canalizar, obviamente, ¿no? porque eso se busca desde la academia, que los problemas se buscan resolver a través de los conceptos y las ideas. Pues eso, de que existe una teoría que busca canalizar esta diversidad de sistemas jurídicos al interior un mismo territorio, llamándolo pluralismo jurídico, eh, la teoría del pluralismo jurídico. Eh, entonces, eh, con base en que, repito... Eh, eh, en derecho, en el derecho que toda cultura tiene, a algo que desde que se empezó a hablar de los derechos indígenas, yo diría, incluso a nivel internacional, como ya lo recordó Carlos, sobre todo eh, en, en el llamado Quinto Centenario, eh, eh, y a nivel local también, o sea, a nivel nacional, eh, por derechos de los indígenas en general se entendía, pues, eh, digamos, eh, sus idiomas sus fiestas y tradiciones eso que en general a nadie costaba eh, aceptar pero cuando se empezó a hablar de derecho a la autonomía entendida no solo como autonomía política sino autonomía jurídica jurisdiccional como autonomía para este, concebir aprobar y aplicar su propio derecho eso sí a ver, a ver, espérenme, espérenme, ¿qué, qué, qué pasa aquí? ¿no? o sea, fue algo inesperado, inédito que nos costó eh, hablando del de, de, de, de, de, de debate que recordaba Carlos, que el doctor José Emilio, Rolando Giorgones y Fuentes en jurídicas, empezó a organizar y a debatir con Abogados y antropólogos, básicamente, ¿verdad? Este, eh, pues yo recuerdo mucho que, eh, este, pues, ¿cómo le llamamos? Si es o no derecho, ¿entendido? como el sistema jurídico me refiero, ¿no? Entonces ahí está el clásico La ley y la costumbre de de Stalin Hagen y, y de Uturralde, están los trabajos también pioneros de la doctora Carmen Avendaño de Durán en Oaxaca, sobre los tacuates, los niges, eh, que, que ella llamó derecho consuetudinario, ¿no?, por su parte, con, la, con esa influencia por francesa de, de, de Paco Tumier, de derecho consuetudinario. Eh, después por ahí otros textos, empezaron a hablar de costumbre jurídica. Eh, eh, cuando yo empecé a hacer trabajo de campo en Nayarit, yo soy de Nayarit, con los colas y huichones, mi trabajo lo puse derecho nayer, o sea derecho cora o derecho nayer. este, fue algo así como que, o es, creo que sigue sí, siendo, y eso dónde está, ¿no? Eso quiénes son, este, todo toma tiempo, que ya he visto por ahí derecho pedrano, ¿no? de San Pedro Chenalón, Chiapas, El derecho sinacanteco, este. Laura Collier, trabajo que se llamó en su tiempo Control Social en Simacantán. Entonces, ahí va, hay el proceso. Ahí va el proceso. Pues, yo creo que, como todo proceso, en principio, pues sí, eh, cuesta ¿no? cambiar las mentalidades, cambiar el chip, pero pues no hay que, no hay que dejar de, de, de, de poner el dedo en el emblón, me refiero al debate, al diálogo, al, al convencimiento, ¿no? porque esas son las las eh, herramientas que desde la academia nunca debemos dejar de perder eh, entonces en ese sentido, repito eh, es consolidar este derecho al interior de un sistema jurídico que es mono mono eh, monocultural mono pero que está intentando ser pluricultural pues yo creo que es un bonito debate, es una buena responsabilidad y que nos corresponde poner nuestro granito arena repito, en el campo de derechos ha sido una novedad, ha sido un reto es un reto y, pero que, que se, se, se, se van eh, consolidando, o al menos eh, esa es la idea que se tiene que ir dando a ver, entonces, como parte de esa propuesta eh, repito eh, como cada una de las propuestas que la pregunta es ¿cuál es el fundamento jurídico? ¿con base en qué? ¿esto puede hacerse o debe hacerse? Eh, yo diría que esto eh, se debe hacer primero con base en la aplicación del derecho a la existencia de los sistemas normativos propios, los cuales tienen que respetar como cualquier autoridad los derechos humanos y cuyas resoluciones pueden ser sujetas de apelación, como cualquier autoridad jurisdiccional, pero no ser sujetas de validación ni homologación, como las de cualquier autoridad con imperio, con facultades de emitir sentencias de cosa juzgada, y segundo, con base en la aplicación del derecho al acceso a la justicia, primero, la propia, en sus territorios, y segundo, la existente a nivel local y federal. Eh, esto que acabo de mencionar está relacionado con todo un debate ahí abierto, eh, en el sentido de que, primero, este. Eh, bueno. Eh, como no se dice explícitamente, reconocemos los sistemas normativos de los pueblos indígenas. Hay personas que interpretan que entonces no están reconocidos. Eh, desde el punto de vista, cuando se habla de que los sistemas normativos propios, eh, ¿se entiende? Los pueblos indígenas reconocerán los derechos humanos, en particular de las mujeres. Pues ya, ya está ahí, o sea, ya está ahí diciéndose que existen, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, es que se les está, es un, es un es un candado que está bien que se les reconozca, pero le están poniendo como candado eh, que respeten derechos humanos, sabiendo siendo que históricamente los derechos humanos es un producto de la cultura occidental y que entonces este, no les permiten a ellos desarrollarse como quieren. A ver... Lo que, yo, yo, yo lo decía yo lo decía antes de que el convenio de de se aprobara y que el artículo 2 se aprobara ahí en esos documentos internacional, internacionalmente aprobados donde pueblos indígenas han participado y en donde en la del 2001 con todos los déficits que cada quien puede considerar que no todos, todos los pueblos indígenas participaron este, ahí también ya está explícita la aceptación del respeto a derechos humanos. ¿No? Entonces, eh, me parece que ahora, en este momento, decirlo, eh, es, es, es aceptada que incluso el proceso de nación que tenemos de, de, de, de poder ser una cultura de, que respeta derechos humanos, no solo en las ciudades, sino en las comunidades indígenas, pues pasa también por ese, esa obligación que tienen las autoridades aquí y allá de respetar esos derechos humanos y decidir y ponderar cuáles son ellos tomar posición con todos los debates que se dan ¿No? por mencionar solo el reciente que al aprobarse el principio de objeción de conciencia se afecta el derecho de las mujeres a abortar por ejemplo ah bueno hay que debatirlo, hay que eh, argumentar, como, como, los, como los hay en decisiones de pueblos indígenas también, en ese sentido, de que se violan unos derechos eh, humanos de las personas, pues también hay que, hay que este, argumentar y eh, tomar decisiones siempre pensando, repito, en que ciertamente eh, eh, porque creo yo, ¿no? el reto como cultura nacional es... Eh, respetar derechos humanos o sea, eso yo creo que sin esa guía eh, nos vamos a perder o nos vamos a atrasar más de lo que nos hemos atrasado otro debate que es necesario entonces este, tomar postura es que eh, también se decía que eh, digamos está bien que se haya aprobado que sean sistemas normativos está bien que eh, se, eh, se les obligue a que respeten derechos humanos pero no está bien a que sus decisiones de estos jueces indígenas sean homologados por otra autoridad. O sea, se tiene por una autoridad no un indígena, ¿no? Una autoridad judicial local o federal de otro tipo. Tiene razón. Eso se hizo en, en la... se modificó en la... En la de la ley COPA, de la iniciativa de ley pero la iniciativa decía validación nomás se cambió de validación a homologación entonces, ni validación ni homologación si estás, si, si, si estás reconociendo que eres un sistema normativo, eres o no eres entonces no debes poner ninguna condición para que las decisiones de tus jueces sean validadas por otro juez lo que sí, como cualquier autoridad lo acabo de decir, es que esas decisiones tengan que ser apeladas, ciertamente, ¿por qué? porque se debe respetar el derecho de la persona que se sienta afectada pues apelar a otra instancia, punto, eso sí eso sí, por eso bueno, ahí en este caso, repito sí, me parece que ni, ni la iniciativa COCOPA ni lo que se aprobó de eh, lo no es decir, la decisión pues indígena debe ser respetada en sí por cosa buscada, o sea, y que si alguien eh, de los afectados no la respeta o no la quiere considerar que no es justa pues se puede apelar eso sí, como cualquier, cualquier autoridad judicial. Eh, el cuarto el cuarto reto es este, eh, me parece consolidar los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas ¿Cómo? creando las instituciones de desarrollo indígena con la naturaleza jurídica de secretarías de Estado, a nivel local y federal, con base en la aplicación del derecho al desarrollo propio, participando en el diseño y funcionamiento de las políticas públicas, no solo legislativas, sino también administrativas y judiciales, que los, que los involucre o afecte, a través de la consulta previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y tome en cuenta su calidad de interés público. Eh, esto yo quisiera que no solo a los indígenas se les garantizara ¿no? eso yo creo que son uno de los derechos que a todos nos deben es decir, que todos tengamos, por ejemplo asegurado nuestro derecho a estudiar desde la, el desde la escolar hasta el doctorado todos es un derecho social, la educación que la salud, por supuesto, sea gratuita eh, entonces, que tengamos derecho a, a, a acceder eh, a, a la salud, todo, a la vivienda, al empleo, etcétera, no sería. Entonces, desafortunadamente, repito, no solo para pueblos indígenas o individuos indígenas debe consolidar estos derechos, sino para todos en este país. Eh, y en particular, eh, se debe pasar de considerar que creo que también ya. Eh, eh, para todos nos cambió la vida como académicos eh, dejar de considerar que los pueblos indígenas dejaron de ser objetos de estudio a sujetos de derechos es decir, eh, yo creo que yo como abogado, ustedes como antropólogos o sociólogos, incluso siendo indígenas este, ir a, a hacer sus trabajos en relación con pueblos indígenas eh, ya no debe verse o debe eh, considerarse que vamos con eh, mentalidad de considerarlos eso, no literalmente objetos de estudio, sino que vamos a aprender y que vamos a respetar sus derechos, que vamos a convivir, que vamos a aprender de ellos. Eh, eso cambia cambiar, o debe cambiar. Eh, nuestra postura como académicos cuando eh, nos acercamos o estamos en comunidades indígenas ¿no? o abordamos esos temas eh, yo creo que también en ese sentido eh, está implícito el reto, ¿no? también como académicos de, de dejar de considerar sobre todo en materia indígena que eh, vamos a llevar la luz del mundo ¿no? que vamos a llevarla a esas comunidades que viven en la oscuridad de la falta de conocimiento y vamos a llevar sus derechos para iluminarlos y de conducirlos por el buen camino. No, yo creo que no. Yo creo que, repito, eh, simplemente es, eh, si queremos eh, servir, si queremos influir para bien, es considerar que vamos a aprender